Bienvenidos, a través de este video voy a mostrarles cómo hacer para modificar la vista principal de nuestros legajos. Existen dos maneras de hacerlo. La más común es utilizando el botón modificar que nos habilita los campos para poder realizar los cambios. Ingreso los datos que necesito y una vez que termine guardo el cambio. ¿Sí? La otra manera de realizar los cambios sin tener que usar este botón de modificar es haciendo doble clic en la pantalla y de esa manera también se habilitan los campos para ser modificados. Guardo después de que termine y ya tenemos nuestras modificaciones actualizadas.